es una empresa de estampación en frío o forjan frío. Eh, somos 125 trabajadores, 100 aquí en Vergara, eh, 25 en México. Somos una empresa con más de 60 años de historia que empezamos trabajando como tornilleros y ahora actualmente eh, suministramos componentes eh, técnicos y complejos a la industria de automoción. Eh, tenemos eh, departamento técnico propio, eh, taller mecánico y desarrollamos y colaboramos con el cliente en el desarrollo de las, de las piezas. Eh, normalmente componentes que van dentro de la suspensión, dirección, eh, eh, chasis, eh, incluso el tema de frenos, que es nuestro área más fuerte en el que trabajamos con clientes como Robert Boss, como ZF y otros competidores eh, importantes o tier 1 del, del sector. Nosotros eh, en los últimos años estamos eh, compitiendo en un mercado eh, global en el que pues, necesitamos tener un punto de diferencia respecto a nuestros competidores. Llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de materiales eh, especiales y cuando en, este, eh, en esta convocatoria del BDIH Connection y había un apartado de materiales avanzados dimos la oportunidad de, de continuar haciendo unos análisis más exhaustivos de, de las pruebas que llevamos ya eh, eh, llevando a cabo en, en interno. Eh, aquí en Betagra nosotros disponemos de un laboratorio certificado eh, por los clientes en los que podemos hacer eh, ensayos de cámara de nivel salina, eh, durezas y tracción y demás. Pero ya para poder analizar estos materiales eh, avanzados necesitamos el apoyo de un centro tecnológico. Contactamos con el centro tecnológico de CIDETEC en Donosti para que nos ayudaran a poder hacer la caracterización de estos materiales. Esto nos ha permitido eh, poder realizar un, unos ensayos tribológicos y de adherencia a estos materiales en los que nos estábamos capacitados aquí en Metagra. Para este proyecto hemos llevado los materiales a su límite y lo hemos podido analizar su resultado. Gracias al programa de VDH Connection, eh, esto nos ha permitido ofrecer con garantías este nuevo material a los clientes y nos abre unas nuevas oportunidades de negocio con ellos.